En los conflictos armados y en las guerras, solo gana la muerte. Todos perdemos, no hay héroes, solo víctimas fatales de la violencia. Hagamos eco de lo que pasa en Venezuela.